Bueno, buenas tardes a todos, a diferencia del resto, esto no está impreso en 3D por ahora y pues si hay alguna impresora en 3D que imprima, pues me gustaría saber cuál es eh, Bueno, el proyecto empieza a raíz de, bueno, nosotros hemos trabajado durante tres años en Granada la mensajería, pero mensajería en bici, y hemos usado este tipo de bicis que se fabrican normalmente eh, pues bien en Holanda, en Dinamarca, países que tienen más cultura ciclista eh, y, y que no son como la nuestra, ¿no? Eh, el diseño empieza en un diseño 3D con el programa Solid World. Eh, Previo a eso hubo un diseño en papel y boceto. Y bueno, dimos con un, con un diseño que nos gustaba y nos propusimos hacerlo y hacerlo en Granada, no hacerlo en Taiwán como hacen ca casi todas las marcas de distinto, ¿no? ...este vídeo... creo que al pasarlo los PDF se ha perdido... ...pero bueno... ...el tanto... ...nosotros lo que hacemos aquí en la el chasis... O sea, ...el resto de las piezas son de... ...por comunes de todas las bicis que se compran a proveedores... ...el chasis está de acero a ...está cortado por una empresa de Zaragoza... ...que es por corte por láser... ...entonces las unión es de, de todos los tubos... Eh, ...se corta al milímetro... ...y entonces todo encaja perfectamente... ...y luego... Nosotros montamos la mesa de ensamblaje del, del chasis que lleva tres estaciones de ensamblaje una previa donde se monta digamos, eh, lo que nosotros llamamos la costilla ¿no? de la bici y el cuadro, el cuadro de una bici normal, entre comillas luego se pasa y se gira la mesa y ya se coloca la bici en posición vertical y se, se, se colocan todos los tubos, una de herramientas que tenemos ...y de pinzas, para poder pasar al último paso, digamos... ...que sería el soldado de, de todo el chasis. Esto, este taller nosotros lo tenemos en huetor Vega... ...el material es español, o sea, el acero es de origen español... ...bueno, no sé si es de origen español, pero es de proveedores españoles... Eh, ...tardamos más o menos un par de días en soldar cada chasis... Este es, un este es el segundo prototipo que hacemos Y aproximadamente pesa el chasis unos 13-14 kilos Que es lo que viene, más o menos es lo que viene pesando este tipo de bicis Que se hacen, que no se hacen no, eh, bicis que los, los fabricantes holandeses y daneses más o menos es el, el peso que manejan ¿no? Entonces hemos conseguido al hacerlo en acero eh, Tener un peso bastante reducido con respecto a otras versiones que son de aluminio y, ...y tienen el mismo peso que esta chasis. Eh, esta es eh, la bici terminada, ¿no? Como podido me... ver... Que, ...que tiene un montón de detalles, ¿no? Que se puede poner... Esta bici, por ejemplo, el cambio en el eje trasero... ...tiene una pineta de la edad, ...que se puede montar correa en ¿no? de cadena... ...tiene su... de disco en fin, que... ...es una bici para uso profesional y para uso familiar también eh, los usos comunes de este tipo de bici pues para, para bici de mensajería se puede hacer viajes con ella eh, yo voy al Mercadona con ella a comprar eh, recojo al niño de la guardería en fin, eh, el uso digamos que que se le da en países como Dinamarca y Holanda que para ellos prácticamente es como si fuera su segundo coche o sea, le da un uso muy... Muy práctico, ¿no? Y ya está. <risa>